¡Hola wow a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Pintora. ¡alola a todos! Hoy empezamos con los sorteos de los Pokémon de la séptima generación, es decir, Pokémon Sol y Pokémon Luna. Para los que han seguido mi serie de Pokémon Luna Nuzlocke, ese sorteo será de una de las crías de mi Decidueye llamado Anto. Bueno, más concretamente es el Tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-nieto, tatara, ya que este tiene 6 IV y es la cría de la cría de un largo tiempo criando. Como pueden ver, este Rowlet tiene 6 IVs en todas sus características, con un potencial extraordinario. Está a un nivel 1, sin ninguna experiencia en combate ni EVs repartidos para que lo puedas entrenar a tu gusto. Tiene los ataques falso portazo, follaje, canon y hierbalazo. Y también posee la habilidad espesura. Como añadido, viene equipado con una chapa plateada, para que mejores los IVs de alguno de tus Pokémon. Los requisitos que debes cumplir para llevarte este fantástico roulette son, en primer lugar, suscribirse o estar suscrito a mi canal de YouTube, y si quieres también puedes seguirme en Twitter. En segundo lugar, debes darle like a este vídeo y escribir un comentario con tu nombre de usuario en Twitter. Y en tercer y último lugar, tienes que retuitear el tweet de mi vídeo, que estará en la descripción. Estos son todos los pasos a seguir, no son muchos y son bastante sencillitos.